Este video no lo puedo hacer algo largo debido al strike de copyright que me ha dado de YouTube que me dio en la madre porque me quitó un montón de cosas. Así que dicho eso, paso al video. Hola amigos y suscriptores de YouTube, aquí de nuevo Ryan Sparks, un gameplay de Defiende la Villa Esa vez estamos aquí en un Defiende la Villa Premium, por primera vez el primer gameplay de Premium en mi canal Y bueno, eh... ay Dios mío, cuánto tiempo tenía que no grabar una partida, hoy bastante ya, ya creo que perdí la costumbre de grabar y todo eso Pero <risa> vamos aquí de nuevo, aquí ya vamos a, a las excusas, a todo lo que, que, que explicando ¿Qué pasó? ¿Por qué no grababa? ¿Qué, qué, qué, qué fuck me hacía yo? ¿Qué estaba haciendo? Y vamos aquí a platicar, ¿no? Mientras pasamos el defiende de la villa. No estoy live todavía porque también es otra cosa que tengo que explicar. Y es que tengo que explicar eso, ¿no? Que, que, ¿por qué no estoy haciendo partidas en vivo y todo eso? Lo, lo voy a ir comentando aquí poquito a poco en videos, así que no se pierdan ninguno de ellos. Y vamos a hablar no vamos a hablar eh, ¿qué, qué qué qué fuck qué fuck estaba haciendo yo pues yo no estaba haciendo nada es simplemente que que con los audífonos que editaba mis videos se eh, se dañaron o no se dañaron eran eran los originales del iPhone y fui a la universidad y allá no sé en un momento pff, desaparecieron no sé si los robaron o qué pasó pero la verdad es que ya no los tengo en mis manos y se perdieron eh, ya no tengo audífonos para editar así que esto lo estoy grabando aquí con mi teléfono, como siempre. En, en, en, en, y sí, ¿cómo llegué también? Vamos a comentar aquí. ¿Cómo llegué a Premium? En, pues yo tenía Premium. Siempre he tenido Premium. Pero no me gustaba usar la cuenta que tenía. Porque me baneaban de todos los servers. ¿Por qué me baneaban? Me baneaban por, por el nombre que tenía el. El. Pues el, el nombre que tenía en Minecraft. A ver, ¿cuánto queda de de batería? 6%, ok. El nombre que tenía Minecraft y ese nombre era un nombre así como de, de vaginas y, y todo eso y me, me sacaron, ¿no? Y todo eso y me arrepiento de eso, pero, pero por eso, perdón, cuando conseguí para comprarme otra cuenta premium, no la compré para mí, sino que la compré para regalarla que, que por cierto, el cabrón ese que le regalé la cuenta todavía ni comenta ahora los videos, o sea, ganó y puff, se fue, ya, el traicionero Y... Y todo eso, pues esta cuenta me la prestó un amigo, un amigo sí, de, de la escuela. Me la me la prestó ya que él tiene muchas cosas que hacer, o sea, trabaja, estudia y todo eso, y no tiene tiempo para estar en Minecraft todo el día. Entonces, pues así compartimos y él se beneficia porque voy a los servers donde él va y lo, le ayudo a subir, a ganar oro y cosas de esas. Y yo me entretengo porque así grabo videos para subirlos a YouTube, ¿no? Que sí tengo bastante beneficio. Eh, la cuenta, a ver, el skin no lo puedo cambiar. Eso sí me dijo, no puedes cambiar el skin, te dejo todo, pero no cambies el skin. Y el nombre, por si lo ven, y si me ven por ahí algún día, algún momento, se llama Lux Voltage. O sea, así como también de la pantalla, sí, sí, así, Luz Voltage. Y a ver, a ver, ¿qué otra cosa quería hablar? ¿De qué? A ver, a ver si me acuerdo. A ver, ah, por cierto, aquí eh, creo que al final, sí, voy a intentar ponerlo al final, eh, Hice una partida de, de Defiende la Villa y llegué hasta, el, hasta la oleada 37. Creo que voy a sustituir el final de esa partida que tienen ahora la pantalla por otra. Y llegué hasta la oleada 37, cosa que me, que me llena de orgullo. Porque comenzamos 12 así como los 12 discípulos y terminamos creo que tres Y esos tres no pudimos... Así llegamos, llegamos, sí. Hubo uno que se le cayó la colección y se estuvo quedando en el lobby. Y otro, y el otro... Estuvo siempre conmigo, pero al final de cuentas, ah no pude aguantar porque éramos dos para no sé cuántos mobs y los aldeanos se echaban un poco, no sé, eran 18 aldeanos, pero poco a poco, vamos, eh, 37 enemigos para 18 aldeanos. Oh my god, era todo muy difícil, pero igual llegamos a 37 y me siento muy orgulloso de lo que hice. A ver, ahora volviendo al tema. La verdad es que ya no creo que vaya a jugar más este, de fin de la villa por un buen rato porque es que la verdad ya defiende de la villa me está aburriendo Ya tengo casi dos semanas desde de que jugué esa partida que no juego más de fin de la villa porque la verdad ya llegué, o a sea, llegar a ser soleada te sientes ya como, como llegar al punto clímax al máximo de todo, entonces ya dije, no pues ya no vuelvo a jugar más de fin de la villa, ¿no? Entonces me quedo así ya jugando Hunger Games o una serie de personal o si no aquí jugando Pocket Edition en mi teléfono O haciendo cosas así varias, o sea, lo que sea No, ya no, no tengo ni siquiera ganas de jugar defiende rodillas Ahora, hablando del Olympocraft Ya que estoy allí dentro del Olympocraft Vamos a hablar del Olympocraft, ¿no? Eh, para mí, en personal, el Olympocraft está bastante bueno Solo que hay bastante lag y bastantes, no sé, errores y cosas Que no gustan a nadie, o sea De repente, entra Vegeta al... al al a, a, a Olympocraft y todo el server así es como, como como que deja de funcionar como que un lagueo qué coños como un lagueo así tan, tan fuerte que, que te quedas así no sé o sea estás jugando y de repente sientes un lagueo dices presionas sub y de repente allí aparece Vegeta 377 o sea es un problema tienen que mejorar eso no pueden dice para el colmo dice al frente Olympocraft mil, eh, espacio para mil jugadores y al lado te dice como que hay 3.000, no sé cuántos jugadores. Un momento, porque hay un escándalo aquí. Vamos a ver qué es. Puta madre. Que lo escucha, diría que es un apocalipsis. Pero no, es un puto camión. Puto camión aquí de, de esos. De, de el pin, del típico camión del Capón. Que si no lo saben, aquí también les dejo un link para que vayan a ver el canal de Al Capón. Para que vean todos sus gameplays y todas sus cosas. Entonces, a ver, seguimos. En olympicraft ¿Qué tiene de especial a Olympocraft? El Olympocraft tiene de especial, a mí me gusta, lo que más me gusta de Olympocraft o me gustaba era el Defin de la villa pero como ya siento que no tengo ganas de jugarlo por un buen rato hasta que me sienta ya con ganas de jugarlo de nuevo eh, ahora mismo me están, jugando, me, dan, me están gustando los juegos del hombre y está bastante cool porque imagínate sales a jugar y te encuentras un caballo y te matan con un caballo y te sientes el jinete de la muerte si no, si no hay más personas con caballo te sientes, o sea, te sientes todo Vamos a jugar, vamos a jugar en el Olimpocraft. Eh, a ver, ahora siguiendo, ¿Qué modalidad más tiene murallas? Murallas no sé, es un juego, un game mode que está bastante loco porque solamente tiene dos, dos, dos paso para entrar y luego lo otro no hay nada, o sea, está vacío. Y cuando entras, porque una vez puedo entrar, eh, no es el típico eh, The Walls, que significaría las murallas en español. Eh, no es Walls, es algo muy raro porque las murallas están abajo todo el tiempo. Mueres y sponeas, mueres y sponeas. Eh, ¿Qué más? Eh, cuando mueres eh, puedes escoger, no sé, es una loquera. La verdad ni, ni, ni lo entiendo, no, no sé ni siquiera de qué trata eso. Ay, puta madre, ya me está volviendo la carta, no sé por qué. A ver, ¿qué más puedo decir? Eh, un momento. Y bueno... Aquí vamos a ver, ya llevo algunos 8 minutos Yo creo que va bastante bien, voy a durar al menos aquí 12 minutos Pero a ver Ahora, Pero hay una diferencia muy grande Que siempre lo voy a notar entre, entre ser premium y no premium, siempre diré Que ser no premium es mejor que ser premium Aunque, aunque es cierto que cuando entras con, Siendo premium a una partida A un server, lo primero que te hacen es Recibirte sin, sin pedirte Password ni nada, entras y ya Sal por ahí, pero la verdad es que los premiums, no sé, como que son a veces un poquito muy noobs y a veces son, son como, como esa gente que, que tiene Minecraft así por decir que sí, por, por solamente entra por, por, a ver, por ver a Vegeta y todo eso. Pero yo digo que prefiero ser no premium, no premium, aunque en verdad hay que ser, eso es, a ver vamos a ver, me voy a el La clase alta y la clase baja, o sea, los top no premiums son como los delincuentes, los, los atracadores, los drogaditos, los los capos, todos, ¿no? y los premiums son digamos que, que, que no sé, los gobernadores, presidentes y esas cosas, gente fina, eh, que más, eh, no sé, eh, pues, gente de, de, de televisión, de, de, de, de moda, de espectáculos, de espectáculos no espectáculo. nada, eh, todo eso, pero si sí, la verdad siempre lo digo, prefiero ser no premium que premium. Aunque sí puedo entrar a server no premium sin problema, pero como la cuenta es prestada eh, no me gusta entrar a server no premium porque según, según, según dice él, que le bloquearon la cuenta a un amigo por estar haciendo esas cosas, pero yo no lo creo. La verdad yo no lo creo. Yo sé que es mentira, no vayan a decir algo que de me Sí, que es verdad, no, pero yo sé que es mentira. Sí. Es mentira. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, a ver, de los otros servers. A ver, ¿qué puedo hacer de los otros servers? Eh, eh, eh, eh, eh, el Mine me gusta, a ver, ¿qué tiene el Mine Ah, el Mine es todo minigames, todos los minigames. Me gusta los dragones, The Last in the ay, Dios mío, me duele la garganta, tíos. Vale, un momento, a ver, ah, ah, ahí está. A ver, me gusta The Last the me gusta este, el Snake, también, a ver qué más tienen. Tienen un montón de minigames, la verdad, son todos buenos. Eh... Yo no sabía cómo se ganaban gemas rápidas, pero sí, al principio te dan 5.000 por un tutorial y 1.000 por otro tutorial y 5.000 más por registrarte en la página MyPledge Y 2.000 no sé por qué y así todo En fin, es que tienes 17.000 gemas comenzando y la verdad no, no es tan difícil, además no son todos los juegos que te van a encantar bueno, por ejemplo, a mí solamente me gusta el Last de Escapa del Dragón y uno que es Dragón, algo así Que es haciendo parkour extremo Corriendo de un dragón y a ver, qué más, qué más, qué más puedo decirles, qué más a ver, creo que no tengo más nada que decir por hoy Creo que aquí voy a acabar todo Y si no, pues sí, pues sí, si no, y si no, pues no, y si no, pues sí A ver, voy a acabar aquí, mi teléfono tiene 37, 3% Y por cierto, la serie Pocket Edition la subí hoy Aunque ahora me acabo de dar cuenta que tiene problemas Y voy a arreglar todo eso Ay Dios, me duele la garganta, no sé qué problema tengo Oso, A ver, recen por mí, recen por mí Para recuperar mi garganta porque la verdad ya no puedo Me duele todo ah, ah. Uf, por cierto, eh, a ver, vamos a ver, antes de irme voy a comentar eso. Me voy a comprar una Alienware. Me voy a comprar la Alienware Aurora con el chasis ILX. Que con todo eso, porque para la carrera que voy a estudiar, que voy a tomar ahora, en... Ay, mi garganta, Dios. La voy a tomar en, en agosto. Falta mucho para eso, sí lo sé. Eh, tomaré el diseño gráfico y necesito una buena computadora para hacer las reinterizaciones. Y no la puedo hacer con la computadora que tengo, o sea que me tengo que comprar obligatoriamente una Alienware y esa es la que tendré: una Alienware Aurora ALX con 32GB de RAM, con un iCore quinta generación de las i7, algo así. Eh, a ver, también traerá 3TB de disco duro y no sé cuántas mamadas y, y todo eso, pero todo eso lo pediré ya dentro de un tiempito, casi ya nada. Y creo que no, no, no, no tengo más nada que decir, así que chicos. Nos vemos en la próxima, like favorito, suscríbete si no están suscritos y... ¡Nada! ¡Ay, mi garganta, mi garganta, mi garganta! Nos vemos en la próxima y chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, A ver, espérame, que estoy bloqueando el teléfono porque de aquí estoy grabando y como no tengo headphones para editar, así van a tener que escucharlo, ¿no? Y así que siguen escuchando si quieren porque ya yo estoy bloqueando. ¡No!